y ventanas que el viento viene del mar olas de luz en la calle Es nuestra casa Si la casa es nuestro hogar cielo si hogares hogar es para todos La vida vuelve a brillar ¡Ay! ¡Qué bonito sería! ¡Ay! ¡No dejar de soñar! Si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar Ay, qué bonito sería Ay, no dejar de soñar Ay, si tu alma y la mía Ay, se vuelven a encontrar